Muy bienvenidos, y bueno, pues como me ven, los saludo desde acá, desde mi cocina. Muchas gracias por estar por acá presentes, se les agradece muchísimo y por estar ahí viendo sus videos, compartiendo videos. Este, y bueno, siempre pues buscando ahí la manera de, de, de querer llevar esa receta lo más fácil posible. Peor en este tiempo, en este tiempo que nos encontramos, este. Yo en este momento, pues, bueno, quería compartir con ustedes. Vamos a hacer unas, unas tortillas a mano. Este, ya que, bueno, pues que somos pocos los hombres que a veces, pues, bueno, los ponemos este, a cocinar. Este, y bueno, como ven, en este momento vamos a hacer unas tortillas con esta maseca. Bienvenidos, Javi. Muchas gracias por estar por acá. Vamos a hacer una, unas tortillas. Hechas a mano con esta maseca, este a mí me encantan las tortillas de, de esta de maseca. Bueno, aunque sí, pues me encantan la, de igual manera las tortillas de puro maíz. Nara, bienvenida, amiga, ¿cómo has estado? Ahora, pues bueno, vamos a hacer unas tortillas hechas a mano. A ver, dígame quién hace tortillas hechas a mano. Ya que bueno, este... Y, y bueno, a veces pues, sucede de que... Muchos pues bueno, a veces no les gusta las tortillas, echarlas a mano así, porque eso te quedan muy gruesas y todo eso. Pero eso pues, es manera de como uno pues las quiera, quiera hacer. Yo pues bueno, lo voy a hacer acá en este huacal. Este... Eso está en, Como uno las quiera hacer, si las quiere hacer, este... Porque la mayoría de personas, pues bueno, la, la preparan en, con máquina. Ok, vamos a hacer casi, casi va este, la más, no, un poquito antes de la mitad incluso de, de, de harina. Ya van a ver, esto es, es bien fácil para prepararla. Yo solo nada más con pura agua la preparo. Y yo la masaica pues la guardo acá en esta gaveta. Y esto pues es lo de... es la cantidad de harina que vamos a usar. De acá pues bueno salen muchas tortillas. Y dependiendo también como uno las... Dependiendo también el tamaño de que uno las prepare. Sí, el hogar, sí pues este más que todo pues a veces pues sucede de que a nosotros los hombres no nos gusta no nos gusta hacer tortillas bueno una cosa que a veces pues se nos pega la masa en los callos y otra pues que a veces pues a nosotros los hombres nos da pena cocinar que los vean cocinando que los vean peor que los vean este torteando yo acá tengo este comalito eh. este comal pues bueno donde, pongo las, donde hago las tortillas y, y este bueno este comal se ha hecho bastante bastante lento para cocinar igual que a mí. pero ahora pues con el frío se ha vuelto más lento todavía para, para sacar un par de tortillas cuesta ok como van a ver pues el, el proceso que porque bueno muchos me han estado preguntando cómo cómo se hacen las tortillas se les pone a, se les pone a algún otro tipo de, de ingrediente. por lo, porque en muchas ocasiones pues hay muchas personas que les agregan mantequilla le agregan sal le agregan este algún tipo de, de sazonador pero yo pues bueno yo las hago así simple Siento pues que me saben mejor, bueno, pero está pues a, a cada quien como le, como le gusta, como es su preferencia. Yo, en, en lo personal, y bueno, y en mi país también la, las preparan así nomás, así este, con pura agua, solo nada más este, la, la dejan así a que, a modo de que uno pues la pueda usar en la mano, para que no se, le, no se le quede aguada. Bueno, eso es lo principal, porque si queda dura. Cuando uno la está palmeando se revienta, bueno, se, se, se raja, no va a decir que revienta como una bomba, <risa> este, se, se raja, este, y si quedan aguadas, pues bueno, no se pueden palmear, porque este, se, se doblan y se le queda pegada una en la mano, bueno, yo le voy a poner, porque bueno, el agua pues está bastante fría, el agua no se la voy a poner demasiado de fría, la voy a poner media, media tibia, La harina pues bueno no es mucha la que voy a hacer, pero sí pues acá me van a salir bastante tortillas. Ok, como ven, solo con pura agua la voy a hacer. Ok, ahorita estoy acá agregándole agua. Espero les guste el proceso amigos. Ya tenía bastante de que bueno pues no compartía un directo así cocinando. Lidia bienvenida. Candelaria bienvenida. ¿Cómo han estado? A ver cuéntenme. ¿Desde dónde los ven? Bueno, más bien dicho me ven, porque bueno, pues solo nada más, nada más yo pues soy el único que, que platico acá, me entiende con ustedes. muy bienvenida ok la masa pues bueno ya ya la tengo así así nos tiene que quedar ¿no? no está dura ni tampoco está aguada y yo pues bueno yo no le agrego nada como bueno muchos pues bueno me han preguntado mira este muéstralos como cómo tú haces la masa para las tortillas este yo no le agrego nada, solo nada más es la es la pura agua a modo de que no quede dura y que no este y que no quede aguada. Está esa esas esas dos son las las peores cosas, la, y es la, la consistencia que debe de, de quedar. No tiene que quedar aguada ni dura tampoco. Y al comal, pues bueno, este, muchos le agregan, le agregan aceite, y sí, pues no, no es, no es mala idea, no es mala idea, es bueno a prevenirse, y también, pues bueno, este, cada quien tiene su, su textura y su método de, para cocinar. Yo en lo personal, pues bueno, la limpio con una servilleta, o ya sea con una toalla mojada, a limpiarla bien. Porque siempre pues me gusta tenerlo bien limpiecito. Y por acá lo tenemos ya caliente. Anterior era uno color café que tenía, pero ya por fin pues se dio por vencido. y acá pues bueno tengo pura agua para este, mojarme la mano porque a veces pues bueno este se siente bueno para que no se peguen y esto está diferente de, dependiendo como uno las quiera hacer si las quiere hacer gruesas o las quiere hacer delgaditas bueno acá tenemos la bolita ¿eh? venimos lo mojamos la mano para que se despegue bien fácil y se hace la masa bien manidita bien manidita luego pues la palmeamos cuando queda aguada la masa este se saltan para un lado más, más grande para el otro lado pues más bajitas y, y bueno esta es la, la textura mira. bien la puedes dejar más grandes o las puedes dejar más pequeñas la puedes dejar más gruesas o más delgadas. Como, como sea tu preferencia. Esta pues bueno. Me ha quedado algo panda. <ríe> y bueno. Vamos con la primera nuestra plancha. O al comal. Como bueno le decimos. En mi país. Pues bueno le llamamos comal. Aunque. Aunque en mi país. Pues bueno este. Le. El comal allá es, es artesanal, es, es hecho de barro. No sé quién conoce el barro. El barro es como la tierra, pero tiene este es una tierra esponjosa. Bueno, no esponjosa, sino que es como achiclada, ¿me entiendes? Bien rara en la tierra. Pero porque después, bueno, van este. Van quemados a leña. Pero sí, pues quedan unas. Quedan unas tortillas, pues bueno, sabrosas y esto depende como uno las quiera, si las quiere gruesas o las quiere delgaditas como les he comentado con mari bienvenida amiga cómo has estado yo pues bueno no las estoy haciendo tan grandes las estoy haciendo pequeñas si las hago pequeñas en el comal ese me caben 6 ya tenía bastante tiempo de que no les compartía un, un directo acá cocinando a ver y qué les parece le gusta ver a un hombre a un hombre cocinando o haciendo tortillas a mano y miren así los tienen que quedar las tortillas acá como ustedes pueden ver no está tan gruesa está delgada ¿eh? Y también se pueden hacer más delgaditas todavía. Saludos amigo Francisco de León. Oh, la licuadora esa es marca esa, esa licuadora es marca pajarito amiga bueno es decir que <ríe> es, esa licuadora es, de la, de, es de la sencilla pero sí pues esa licuadora me salió sin sin quejas para esa licuadora esa licuadora es marca oeste Pero sí, me salió súper buena. Esa licuadora. Me, este me Bueno, más que todo, como decimos, me ha pagado el dinero. Porque con esa licuadora, ¿saben? En esa licuadora, este, he molido coco y todo eso. Este, y dígame, el coco no es fácil para poderlo demoler a este. Peor en una licuadora. Hola amiga Mati. ay disculpen de que bueno pues que no los no los he leído y bueno y esta es mi manera de poder de hacer las tortillas la, tortilla. la redondeo acá y luego pues la palmeo mucho pues bueno este todos tenemos una manera muy diferente para poderla palmear creo que ya ya muchos ya me vieron cómo hacía como bueno, cómo se hacen las pupusas. ¿no? Y si las hago así pequeñas, que acá pues bueno, no están tan grandes, no están tan pequeñas que se digan de lo normal. Y así la única manera como me caben seis tortillas, sino que ahí no me caben seis tortillas. A veces las hago grandes, solo nada más me caben cinco tortillas. pero este comal pues es, es bastante bastante lento para poder calentar bien bueno una parte es de que ya tengo bastante de tenerlo anteriormente era, este era rápido para poder calentar y las tortillas pues bueno las podía tener en poco tiempo pero con el tiempo pues de tanto darle uso se ha ido haciendo más lento A veces pues la primer tanda de tortillas la saca, la saca rápido, pero ya la segunda pues ya es menos. Hogares, a muchos hogares, compartiendo estas sabrosas recetas. ¿Y qué mejor, mejor lugar pues de que en poder, para poder compartir y bueno, este, poder pasar, pasar el tiempo, a modo de que el tiempo pues bueno pase rápido, Nos distraemos y ya que este en muchas ocasiones en muchas ocasiones los sentimos aburridos y bueno y por medio de este medio me entiendes los podemos los podemos divertir y también pues podemos este, conocer y descubrir muchas cosas también Jetra bienvenido Mari de todo un poco, bienvenida amiga, dice no da vuelta. Se puede rojitas. Sí? <ríe> eh, bueno, este. Sí, a, a, a mí pues me, me, me encantan las tortillas, así que queden bastante, bastante rostizaditas. me gusta que queden rotizaditas y bueno pues sí yo después porque bueno a mí a veces me gusta cocinar hacer bastante las tortillas preparo bastante tortillas y las dejo ahí a veces cuando a veces pues eh, cuando he venido yo del trabajo o que o no he tenido tiempo para poder cocinar pero me gusta tener siempre tortillas este cocinadas ahí pues solo las las recaliento luego después thank you daniel este luego después solo la recaliento yo tengo este, este tostador que por cierto este tostador no es un tostador este adecuado para las tortillas pero yo me la ingenié así de esta manera este, este tostador es, es de, un, de, un, de un florero el florero pues saben que el lado de abajo tiene una base entonces de esa base lo que yo hice pues lo, lo, lo ocupé así para tostar tortillas la pongo en la estufa, en el quemador y allí pues bueno, no, no, la tortilla ya no asienta abajo al, a la estufa porque si la pones, si pones la tortilla en la estufa, la, tor la tortilla se pega y en cambio si la pones así en este quemador la tortilla te queda levantadita de la estufa y no, no se pega no, porque anteriormente no me dejaba cocinar la alarma, porque la alarma pues estaba ahí pitar y pitar cada rato, porque se la tortilla pues cuando se pegaba, luego después hacía la, este, la humazón, y luego pues ya todo se complicaba. Daniel. Yo nada más le doy dos volteaditas, una pues a la... A la primera para que rostice, de ahí la segunda, pues para, para poderle dar vuelta. Y a la tercera, la, bueno, ya la, para la segunda vez, pues de la segunda vuelta es para darle que. Porque si la dejas así, le, le das vuelta, la, te tardas en la primera vez de no darle vuelta al siguiente lado que está en crudo. Este, si te tardas mucho tiempo y deja un solo lado por mucho tiempo. Se cocina bien a un solo lado, pero el siguiente lado, cuando le venís a dar vuelta, está como la tortilla, como, como si se pasman. Es como, como decir, te quedan como crudas, pero a la vez se ven como cocinadas, pero no están bien cocinadas. Cuando tú ya le das vuelta, la tortilla pues se ve este, como reventada y todo eso así, pero es ahí donde está este, media, media cocinada, pero a la vez... Ya por fin se llegan a cocinar, se rotiza, se, se, se rotiza por arriba, pero no te queda, no te queda pues, un cocinado parejito, más, más bien dicho, no sé si me entienden. NB, en, en bienvenida, amiga, ¿cómo has estado? Muy bienvenida. Este, a mí me gusta pues, que queden así parejitas, mira. Que no te queden reventadas, que no te queden este. Este. como pasmadas, como bien decimos me gustan así que queden así con este color así de esta manera por eso pues la tengo de este otro lado acá y ya pronto pues van a venir saliendo ya las primeras como les comenté pues que bueno pues es, cuesta bastante acá para que salgan las tortillas así es que bueno bien me he hecho un sueño por acá para que estén las primeras <risa> Gracias por estarme ahí acompañando. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, Mari, Mari de todo un poco. Ya casi van a salir las primeras. Yo pues bueno, uso, uso este, bastante de estos, de estos tipos de, de, de platos desechables. A veces pues bueno, ya ve por perezoso. <ríe> Me evito ayer estar gastando agua. <ríe> ya que eso pues bueno, puede, puede servir para en otra ocasión. Mira, ya tenemos la primera. Y mira, lo quedó un cocinado pues parejito. Y acá pues bueno, ya tenemos la segunda también y okay, la vamos a ir poniendo por acá y así pues teniendo las primeras tenemos espacio para para seguir poniendo más tortillas si es que las primeras que pusimos ya estuvieron y es así de fácil para poder hacer tortillas a mano ¿no? la tortilla que es es un poco pues este más diferente para hacerla porque bueno se pega en la mano es la la tortilla de, de harina de arroz. La tortilla de harina de arroz. sí se pega un poco más. Porque esto también. Si le pones agua. La, la preparas con masa aguada. Y que la haya preparado con, con agua tibia. Se pega en la mano bastante también. Ok, por acá tenemos las siguientes, mira. Vamos a ver las próximas cómo están. Ya van perfectas. Ok, le damos un, un tiempecito más. Mientras tanto, pues seguimos agregando más. Y es así de fácil. ¿eh? Buenas tardes Miriam. Muy bienvenida. Por ahí las tenemos, mira vamos al comal ok, por ahí están, mira así es que sacamos las primeras ya ahorita, pues la que me quedó montada en el comal en la orilla bueno, ni aún no, no despega todavía Seguimos con el resto. Sandra Santos, bienvenida. ¿Quién hace tortillas a mano? A ver, cuénteme. Se ven igual que las gorditas, ¿ah? ¿Cabe otra todavía ahí? ¿eh? Sé si es que así de fácil, mira, amigos. O oh, con la torteadora. Sí, este con esa pues bueno, es rápido también para poder hacer un par de tortillas. Yo de este tamaño que se les estoy haciendo en este momento, a veces, a veces pues bueno las hago más grandes también. Ok, ahorita pues ya despega la que estaba encima, que me quedó encima del comal. Encima, pero ya afuera, la mayor parte pues bueno me cayó afuera del comal. Ok, ya lo tenemos lleno nuevamente, así es que ahora pues esperar que salgan las, que salgan las primeras que puse. Para seguir poniendo el resto. Oh, me imagino, amiga Cari. Me imagino. Y sí, pues bueno, hay muchas. Hay muchas cosas de, de extrañar. Yo las porto. Yo las parto, hice por la mitad, las tortillas, y las la relleno con queso y luego las envuelvo, las envuelvo en huevo. Y, y le hago una salsa y las pongo con arroz de llaman chilaquilas. Oh, sí, sí, sí, sé cuáles son y sí, quedan, quedan sabrosas. Gracias, amiga Sandra, Sandra Santo. Muchas gracias, amiga Cari Cari. Y sí, pues, este, solo que, sí, hay unas tortillas de que se soplan bien bonitas, sí. Se soplan y uno, pues, le, le puede levantar la cáscara bien fácil. Bien fácil para poderles agregar otro, otro resto de cosas por dentro. Oh, eres de El Salvador. Oh, mucho gusto, amiga. Muchas gracias por estar por acá. Muchas Gracias. y sí este cuando quedan levantaditas así me acuerdo de las tortillas que, que mi mamá hacía le quedaban así levantaditas levantaditas como está comentando ahí nuestra amiga este la cáscara queda bien levantadita este todo lo que es la cascarita este a mí me gustaba eh, me gustaba este sacarse bueno quitarle todas esas tortillas Perdón, quitarle todas esas tortillas y luego, pues venía yo y les agregaba. Me gustaba agregarle sal por dentro, metía el dedo y le agregaba sal. Y bueno, ya y ahí, pues bueno, me la andaba comiendo porque, bueno, si sí, era cosa que me encantaban en las tortillas así. Porque en muchas ocasiones, pues yo lo que hacía, pues era agarraba la tortilla, por ejemplo, esta le, le rociaba sal por arriba. Eh, pero cuando le ponía sal encima pues bueno se me caía la sal entonces pues lo que hacía yo buscaba mejor las tortillas esas que tenían en la cáscara y le metía este, la sal por dentro le levantaba la cáscara y luego pues le agregaba allá al lado de adentro y así era la única manera que la sal no se me caía bueno ya tenemos las segundas mira así que mira qué te parecen mira Y esta pues bueno, casi todas estuvieron a la misma vez. Y es así de fácil. ¿eh? Y acá tenemos ya el rimerito de tortillas. A veces pues lo he hecho así, que queda queda bastante bastante alto. Y allí pues a veces pues me ha durado para unos tres días. está tomando aire <ríe> variedades hola bienvenida ¿Cómo ha estado su día amiga Así que bueno, pues acá tenemos el entretenimiento en la cocina, ¿ves? sea de una cosa, sea de otro pero ahí pues bueno, lo ingeniamos. tenemos la última tortilla ya yo por acá amiga variedades por acá muy bien digo bendito sea dios bendito sea dios que bueno pues estamos aliviaditos por acá y acá pues estamos de creativos en la cocina compartiendo compartiendo con ustedes por acá disfrutando este Estar en casa, ya que bueno, pues, que casi pues siempre, pues, no se ha dado el caso de estar en casa, pero bueno. Ahora, pues, bueno, obligatoriamente tenemos que estar acá en casa y bueno. Y tenemos que ponerlos creativos para no sentirlos, este, aburridos, para no sentirlos, este, deprimidos o sentirlos frustrados. Y eso así como terminamos nuestra masa, ¿eh? Bueno, los han salido, los han salido 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 tortillas de la cantidad de masa que, de harina que pusimos. Acá pues es donde los pongo a que se, se escurran. Y es así de fácil, ¿para qué estás complicando la vida? Creo que cuando uno se complica, bueno, este se frustra y a la vez, pues bueno, creo que hasta uno mismo, de uno mismo se siente, se siente aburrido. Liliana Bordados, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Dice, y parejita, dice, lo felicito por acá. Hacen, dice, unas que... Que aprenden... Ca... <ríe> Chancleta, ¿eh? <ríe> Seguidores de. Este... Por eso a mí, pues en el tiempo de verano, pues bueno, siempre pues mantengo la, las ventanas cerradas y todo eso, este porque si no, pues siempre, si, y ni aún así siempre se, se meten, cuando está el día bien despejado, el sol está bien iluminado, como si se alborotan mucho más todavía. Oh, muchas gracias miren sí bueno ahí bueno vamos con las cosas sencillas pero bueno lo importante es que nos queden sabrosas y que también pues bueno a nuestra familia pues le encanten eso es lo importante y que bueno y, y que tengamos ahí siempre el pan de cada día siempre en nuestra mesa yo también dice soy cocinero desde bien jovencito dice nunca quise a, Quise hacerme chef, chef, pero por lo menos me defiendo. Dice. Qué bueno, amigo. Qué bueno. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Que bueno, pues que no los no los dé pena cocinar. Ni tampoco pues que bueno, los atengamos a, a las mujeres que, que, que están en casa. Porque a veces pues eso. Eso pues a nosotros los hombres los trae el sufrimiento pues más que todo. Porque lo ponemos a pensar y decimos porque la mujer no está. Ella pues anda para el mercado o anda pues este, haciendo cualquier diligencia afuera. Entonces nosotros pues no cocinamos y bueno ni aunque tengamos muchas cosas en la nevera. Por sencilla que sean por sencilla que sean que bueno que siempre pues le tenemos miedo y estamos ahí siempre esperando a la mujer hasta que llegue para poder cocinar para que los haga un huevo, un huevo frito con tomate ¿tiene? y bueno, y creo pues que no es justo este, siempre pues sé que a la mujer le toca mucho trabajo, ella tiene mucho trabajo, porque a veces nosotros los hombres también los, los atenemos a la mujer, que bueno que mira que tú tienes que lavar los trastes tú tienes que lavar, tú tienes que, que hacer limpieza, tú tienes que lavar los baños, tú tienes, uh, Darle comida a la mascota Este Y bueno pienso pues que, que las cosas así creo que no funcionan mucho Creo que uno también de hombre Tiene que poner de su parte También a poder aportar un poco Bueno esta tortilla Ya estuvieron Apagamos nuestro comal y nuestras tortillas nos quedaron así ¿ver? por ahí las tenemos ahorita pues bueno este se pueden tapar con papel de, de aluminio Yo, cuando las, ten, cuando las tengo así, lo que yo hago, pues, este, para que no se me enfríen rápido, porque a veces, pues, cocino, pero no las. No como, no como en el momento, sino que, bueno, las dejo, lo que hago, pues, las, las dejo así un rato y las tapo con. con papel de aluminio. Y así pues bueno, ya me aguantan más tiempo más tiempo calientes. Ahí están. Me aguantan más tiempo calientitas. Y bueno, cuando voy a comer, pues bueno, ya no tengo que estarlas allí dorando. Por el momento. Yo cuando cocino y se entro a ver tu receta dice para copiarme como niña como niña de primaria o de primaria espero no me ahorques <ríe> no como crees muy bienvenida y bueno y eso es lo importante y por eso pues están ahí esas recetas bueno no son unas recetas que bueno que sean que sean como te puedo decir de un profesional o que sé yo me entiendes? este bueno siempre pues siempre eh, y sencillamente pues están ahí para que quien las quiera, la quiera aprovechar y puedan sacar provecho y ocuparlas ahí para nuestra familia y para eso son y siempre pues por eso es, es, es youtube para poder este para poder crear ideas y poder compartir esas ideas con todos no importa ahí este quién se sea puede ser hombre de mujeres como sea acá no hay no hay este, cómo le puedo decir prioridades de decir de que bueno no que mira tú quieres tú tienes que tú, solo tú puedes solo, o, o solo tú no puedes no a mí para eso está en la receta y por eso pues son videos. Muchas gracias a todos los que han estado presentes acá en este directo se les agradece muchísimo y creo pues que ya pronto ya pronto me iré yendo también amigos lo siento mucho dejarlos pero vamos a a seguir siempre haciendo haciendo nuestras recetas compartiendo nuestras recetas en, en directo bueno ciertas recetas cuando tengamos allí un parte de tiempo vamos a estar compartiendo para que los sintamos para que lo distraigamos y bueno y podamos ahí este poder este compartir conversaciones, compartir ideas y sí, pues siempre es, es bonito siempre saber de todo un poco. Muchas gracias amiga Cari, Cari, muchas gracias por haber estado por acá, que tengan una feliz noche. Nos vemos pronto por ahí, siempre por ahí andaremos. Y bueno pues amigos, creo pues que los voy a ir dejando ya. Los voy a ir dejando ya amigos. Y bueno pues, lo seguimos viendo por ahí. Muchas gracias. Los vemos pronto en el próximo, próximo directo. O, el, o, el, o en el próximo video. Bueno pues amigos, que tengan todos una linda noche. Bendiciones amigos, cuídense mucho. Que Dios los cuide y los proteja donde quiera que se encuentran